Gracias a los programas americanos que van por las casas encantadas cazando fantasmas se ha puesto muy de moda pues, hacer precisamente eso. En lo que respecta al campo de las psicofonías, pues hay un auge también derivado de estos programas. Y ahora pues, se forma cualquier grupito eh, a través de la red, sobre todo, y quedan y van a cazar fantasmas y a grabar voces. Eh, cometen una serie de errores. Ahora vamos a escuchar una presunta psicofonía que dice, la boca está sucia. Vamos a escucharla varias veces, es una voz profunda, una voz difusa, pero dice, la boca está sucia. Bien, si yo esta grabación pues, la he estado consiguiendo, por ejemplo, en una casa encantada, podría darla como válida, como una psicofonía extraña, con una voz extraña, colgarla en la red y seguramente pues, obtendría el aplauso de algunos, quizá alguna crítica, cuando realmente no es una psicofonía. Esto me lo he encontrado en grupos que he estado dentro de Facebook y, y otros grupos en blogs. Eh, ...que se dedican pues, a exponer sus psicofonías. En esta en concreto, eh, que no lo es, cometemos un error. Un error que es paredolia, un error de interpretación. Yo os he dicho lo que vais a escuchar y efectivamente escucháis eso. Además tiene un agravante, que realmente aquí no hay absolutamente nada grabado. Ha sido simplemente que hemos cogido el programa Audacity, hemos generado un ruido blanco sintético...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 en una aleatoriedad de sonidos extraños y analizando esa aleatoriedad de sonidos extraños parece como si hubiesen voces de fondo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que muchas veces cometemos el error de limpiar demasiado los audios y donde en el audio original no se escuchaba nada pues en el audio que hemos limpiado escuchamos algo. Yo estoy en contra de esta técnica porque aquí os he demostrado que puede inducir a error. Si en el audio original no se escucha ninguna voz, pues no demos por válido que en el audio que hemos limpiado seguramente exagerando la limpieza, porque muchas veces no es una pequeña limpieza, sino yo he escuchado un montón de psicofonías donde la limpieza es extrema. Por tanto, la distorsión que obtenemos es tan grande que podemos escuchar pues, prácticamente cualquier tipo de voz. Entonces aquí hacemos una interpretación pareidólica y ya todos los demás pues, parecen escuchar lo mismo. Además, con un agravante añadido, que es que normalmente no solemos hacer una pregunta e interpretar una respuesta, sino que dejamos la grabadora abierta a que entre cualquier tipo de voz. Entonces, aquí sí que inducimos a más error que no que si hiciéramos una pregunta y seguidamente hay una voz que contesta coherentemente a, a, a la pregunta en sí. Por tanto, tenemos que ir con mucho cuidado con la captación de psicofonías y con el análisis posterior que hacemos de ellas.